Estamos en concreto con el portavoz de Más Madrid aquí en la Asamblea de Madrid, con Pablo Perpiñel. le vamos a preguntar por esa pregunta y por esa petición de información que registraron ayer. ¿Cuál es el objetivo que buscáis? Bueno, el objetivo es preguntarle a la presidenta del gobierno que nos explique si efectivamente considera que hay un riesgo de que ardan las iglesias y que nos explique cuáles son los motivos. A lo mejor ella tiene una información que nosotros no tenemos y dado que lo puso sobre la mesa en el Pleno, bueno, pues que nos lo explique también a la oposición en este caso. Eh, Martínez Almeida dice algo así como que esto son tonterías de la oposición. Bueno, el señor Martínez Almeida puede decir lo que quiera, pero ayer eh, en el Pleno quedó meridianamente claro cuáles fueron las palabras de Ayuso y cómo se complementaron por parte del señor Aguado. Eh, yo creo que... ...evidentemente eh, Partido Popular y Ciudadanos deberían replantearse un poco... ...sus valores democráticos, porque si tanto les molesta... Eh, ...que de alguna manera se, se cierre la posibilidad de un homenaje de Estado... ...a un dictador y a un genocida, es que seguramente tengan que replantearse... ...algunas cuestiones del punto de vista democrático. Eh, Cayetana toredo eh, fíjese, eh, vamos a escucharlo porque esta mañana en Radio Nacional... ...ha dicho esto, ha dicho, fue fruto del acoloramiento del debate... Usted estaba allí presente. Nosotros acaloramiento no vimos demasiado porque además era una pregunta de Vox. Estaban a partir un piñón. Eh, dice esto Cayetana Álvarez Toledo. Yo creo que son palabras que producen en un acalorado debate parlamentario. Todo lo que sea reabrir heridas, buscar la división entre españoles, volver a la retórica o a los actos concretos de una España contra otra, me parece, digamos, disolvente y, y degradante y desolador. Diputado Perpiñá, claro, acalorado no fue y además estaba escrito, es que lo llevaba en una notita. No, no, no, no, exactamente, acalorado no fue en absoluto, eh, el debate fue bastante complementario, Vox preguntó en un sentido y la señora presidenta del gobierno complementó la intervención de la señora Ayuso y además digamos que se fundieron dialécticamente en un abrazo eh, en contra de la ley de memoria histórica, o sea que acaloramiento en el debate ninguno. Eh, Pablo Berniña, claro, y ustedes hoy están haciendo estas dos preguntas, claro, quieren saber si hay estudios que, digamos, que preocupen a los responsables máximos de la Comunidad de Madrid y que apunten a que existe un riesgo importante, lo digo por comprar extintores, eh, de asaltos con antorchas a iglesias y capillas. Bueno, a ver, es que yo entiendo que las cosas que se dicen en sede parlamentaria, eh, claro, se dicen con, con seriedad y con rigor, entonces, si no es así, que nos avise la señora Ayuso en todo caso, pero si es así, pues eh, ahora tiene la oportunidad de explicarnos a, a la oposición, efectivamente, cuáles son esos motivos, esas informaciones que ella tiene, por las cuales las parroquias de los barrios estarían en, amenazadas por... Por, por el fuego, digamos. Eh, en fin, nos parece que, que fue una declaración absolutamente inoportuna, fuera de tono y fuera de época, me atrevería a decir. Pablo Gómez Perpiña, portavoz de Más Madrid, Más País en la Asamblea. Gracias. Muchas gracias.